El Ayuntamiento de Marbella ha respaldado la nueva edición del evento de One Race to Marbella que volverá a reunir en los próximos meses a los mejores jugadores de padre y golfista de la ciudad. El concejal de deportes Manuel Cardeña y el organizador Nacho Saracho han presentado hoy los torneos en esta cuarta temporada que gozan de muy buena salud y que tienen como objetivo abrirse a otros puntos de Europa. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por acompañarnos en la presentación del evento de One Race to Marbella. Quiero, hacer, quiero agradecer la presencia del concejal de deportes y teniente alcalde de Marbella, Manuel Cardeña. Muchas gracias, Muchas gracias. por tu presencia, Manuel. Muchas gracias, Nacho. Y al director de Hard Rock Hotel Marbella, Ignacio Gómez Escolar. Para comenzar, quiero dar las gracias a nuestro partner Hard Rock Hotel Marbella, por cedernos este maravilloso espacio y ser sede de los eventos de presentación y fiesta final de One Master Final 2023, que se celebrará el 30 de septiembre. Gracias a su director, Ignacio Gómez Escolar, y al director de marketing, Iván Corzo, y a todo su maravilloso equipo por eh, facilitarnos el trabajo. Eh, pido la presencia, por favor, de Ignacio Gómez Escolar. Sí. Bueno, muchas gracias, Nacho. Eh, muchísimas gracias a todos por venir hoy. Eh, la verdad es que estamos súper contentos en, en Hard Rock Hotel Marbella de poder participar en cuanto evento deportivo sale en, en, en la zona y más con vosotros, que creemos que estáis trayendo un productazo. Eh, la verdad es que el, la marca está muy ligada al deporte. Acabamos de abrir, eh, como sabéis todos, hace unos, po unos pocos días. <risa> y la verdad es que, aunque Hard Rock normalmente es conocido más por la música, eh, creemos que esta es una muy buena oportunidad para, para apo apoyar a Marbella y al deporte en general. Muy Así bien. que muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Y hoy somos todos vuestros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos, Vamos un aplauso, a dar aplauso, coño, al Díaz. Marbella es una ciudad única y maravillosa y dos deportes están ligados a ella de una manera muy especial. El pádel, que una parte fundamental de su nacimiento se originó aquí, y el golf, porque nuestra ciudad es un destino reconocido internacionalmente y cuenta con uno de los ratios de campos de golf más altos del mundo. ¿Qué decir de lo que estos dos deportes aportan a nuestra ciudad en imagen y en retorno económico? Por todo ello nace The One, para que sea una fiesta del deporte en la que participen todos los jugadores de la ciudad ...y los clubs locales, parte fundamental de la promoción y valor de estos dos grandes deportes en nuestra ciudad. La tercera edición, la del 2022, se cerró con una importante participación... ...llenando todas las inscripciones de cada prueba y generando una notoriedad, valoración y retorno, y retorno publicitario espectacular. Fueron nueve sedes, diez pruebas, más de 2000 jugadores... ...un tráfico generado de más de 25.000 personas, 800 partidos de pádel, 170 partidas de golf... ...y un retorno económico medido de unos 300.000 euros. Esta cuarta edición, 2023, da un paso más. The One abre sus fronteras a nivel internacional... ...y con la marca The One Edition celebrará una prueba de golf en el mes de octubre en Marruecos. Seguimos apostando por The One Junior, torneos y clinics para los más jóvenes... ...asegurándonos con esta promoción los jugadores que participarán en las ediciones futuras de The One y promoviendo la práctica del deporte y sus valores entre los más pequeños. Se celebrarán el 7 y el 8 de octubre. Seguimos ligados a dos grandes eventos. Esta edición a la Solheim Cup Camp y a World del Tour, donde además de promocionarlos entre nuestros jugadores, sedes y público, hemos creado un acuerdo de colaboración donde se vivirán experiencias ligadas a los mismos y los jugadores podrán entre, entre, eh, entre, obtener entradas gratuitas para presenciar estos dos grandes eventos deportivos internacionales. En el ADN de Showtime, empresa organizadora y propietaria de la marca de One, siempre está la continua innovación de nuestros eventos. Por ello, para este 2023 hemos firmado una importante colaboración con Signes, empresa referente a nivel internacional de diseño, de señalización y wayfunding. Fundada hace 40 años, tiene los premios más prestigiosos, como el Premio Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial o el Premio Nacional de Diseño. Y actualmente desarrolla los proyectos de señalización como el nuevo Estadio Santiago Bernabéu, Museo de Prado, el Museo de las Civilizaciones de Riyadh o la nueva sede de la OMS en Berlín. Conjuntamente hemos desarrollado con ellos un estudio de señalítica en los eventos deportivos, que pondremos en práctica en las pruebas de golf de WAN. Ampliamos servicios, en este caso junto a Hospital Ochoa, que además de ser el servicio médico oficial de circuito, ofrecerá sus prestigiosos servicios de fisioterapeuta durante las pruebas, a través de una carpa donde en las finales de cada prueba los jugadores tendrán asistencia gratuita. Por supuesto, mantendremos nuestra joya a la corona, el stand gourmet en campo de Lizas Gourmet Group y las experiencias de juego que irán ligadas de Hospital Ochoa y de Wilson Golf y Adidas Padel. Gracias a Seguros GES, a nuestro amigo Abel Rivero, el evento y los jugadores correrán con una cobertura de seguridad máxima. Y gracias a Vitamin Well, aguas vitaminadas y a Barbels, barritas energéticas, todos nuestros jugadores estarán magníficamente hidratados y nutridos. Durante cinco meses, de marzo a julio, en seis sedes, se celebrarán las competiciones que decidirán quiénes participarán en el Master final en septiembre para proclamarse mejor pareja de pádel y mejor jugador y jugadora de golf de One Reis to Marbella 2023. The One Marbella Padel Cup comenzará en los Monteros Racket Club del 24 al 26 de marzo. Gracias, Sebastián Tobaruela. Villamar Padel la seguirá del 21 al 23 de abril. Gracias, Nereo, Rodríguez y Moisés. Y terminará en el Club de Padel y Tenis El Mirador del 23 al 25 de junio. Muchas gracias, Gustavo Lozano. El máster final será del 29 al 30 de septiembre. Las inscripciones se harán a través de Padel Manager y costarán 23 euros. El Welcome Pack será una camiseta Adidas más aguas vitaminadas y barritas, vitamin well y barbels. Y las categorías serán primera, segunda, tercera y cuarta, tanto en masculino como en femenino. The One Marbella Golf Cup se iniciará en el prestigioso campo Real Club de Golf Las Brisas, el 14 de mayo. Gracias, Paul Muñoz, por confiar en nosotros. Los Naranjos Golf Club, un clásico ya en The One, le seguirá el 18 de junio. Muchas gracias, Julián Romaguera y Emma García. Y terminará en Villapadiana Golf el 8 de julio, Gracias, Jorge Querol, por toda tu ayuda. Y el máster final será el 30 de septiembre. Las inscripciones se gestionarán directamente en la sede con un precio entre 85 y 95 euros con bug incluido. The World Compact será un maravilloso Polo Wilson Golf más vitaminas y barritas barbel y Vitamin Well. Las categorías serán Scratch, primera, segunda y tercera masculina y una única femenina. Todo esto sin el apoyo y de la apuesta por el Ayuntamiento de Marbella nunca habría podido ser realidad de One. Gracias, Manuel Cardeña, alma mater de este proyecto, por escucharlo, verlo y, sobre todo, ponerlo en práctica. Desde aquí quiero agradecer también enormemente el esfuerzo, compromiso y profesionalidad de todos los componentes de la delegación de deportes. Nombro a Alejandro Núñez, pero hay un gran equipo detrás, un equipo de técnicos que cada edición han aportado a su buen hacer para conseguir un buen hacer, para conseguir un resultado extraordinario. Doy paso a Manuel Carreña, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Marbella. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Yo me voy a mover de río porque sentado no, no valgo nada. ¿no? Eh, pues la verdad es que es un inmenso honor presentar esta edición de The One después ya de, de, de varias ediciones, de, de diseñarlo en un papel en, en plena pandemia, de intentar pues, que la ciudad tuviera... Un torneo tanto de pádel como de golf con las mismas prestaciones de los grandes, de los eh, grandes Open, de los grandes Campeonatos, para la, la gente de, de la ciudad, para los residentes, y yo creo que lo, hemos, que lo hemos conseguido. También el objetivo era abrir una vía de negocio también para tanto los clubes de golf como los clubes eh, de pádel... en una situación que empezamos a arrancar la pandemia y que con el apoyo del patrocinio de Marca Marbella al final pues eh, se podrían abaratar costes y ser una... ...una fuente de ingresos para, para esos clubes. Yo creo que el objetivo se ha cumplido... ...que The One tiene muy buena salud... ...que sigue creciendo el, el, el número de patrocinadores... Eh, que, se vuel ...que se que se suman al movimiento De One... Eh, ...desde una empresa local como es Showtime... Que, que, que, no, ...que hay que agradecerle también muchas veces... ...por el esfuerzo que hace con los diferentes eventos... ...que se hacen en la localidad... ...y principalmente, principalmente con esto... Este año es un año importante eh, desde el punto de vista de golf porque tenemos eh, la Solgen Cup en septiembre y eh, The One va a, va a estar unido y va a tener varias eh, acciones de promoción de la Solgen Cup en los diferentes campeonatos. Me habéis puesto el primero el 14 de mayo, ya sabéis lo que hay en mayo, con lo cual el 14 de mayo no voy a jugar la brisa, Paul, así que el campo estará mucho más tranquilo si no voy yo, pero amenazo con ir a los naranjos eh, después en junio y amenazo también Jorge con ir a Pilapadierna después en, en, en el verano. Eh, creo que, que el objetivo lo hemos cumplido, Nacho, que hemos conseguido ese torneo que todos, que todos queríamos. Eh, vamos a intentar dar ese salto al exterior. Estamos trabajando con Marruecos, pero el objetivo es Suecia, Noruega, eh, intentar salir de, de, del territorio nacional. Ya estuvimos también dentro del territorio nacional del País Vasco y la idea es intentar, pues, que haya torneos de De por toda Europa. Ese es el objetivo, se está trabajando intentando convencer también a diferentes eh, instituciones supramunicipales para que se sumen al proyecto y ahí, en ese proyecto eh, que quiere pasar nuestras fronteras, estáis todos vosotros unidos en esa Copa de Marbella, en ese de para que todo el mundo conozca eh, eh, pues el mejor destino de deportes del mundo, que es nuestra ciudad. Así que muchísimas gracias, Nacho, muchísimas gracias... A todos, a todos los eh, clubes, a los organizadores, sponsors, y, y ya solamente hay que haga disfrutarlo y que, y que gane el mejor y que, y que, y que sea uno de los nuestros. ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Manolo. Muchas gracias. Sí, ¿Me quedo? Gracias, Heineken España, Hyundai Automóviles Nieto, Hospital Orchoa, Delicias Gourmet Group y Construcciones EACIS. Y muchas gracias a nuestros oficial partners, CaixaBank, Vitamigüel, Jarro Hotel Marbella, Seguros, GES, Adidas, Wilson Golf y Cafés Baqué. Solicito la presencia de Gerardo Cuartero, director comercial de CaixaBank de la red Andalucía Oriental Sur. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. Bueno, pues, eh, como no puede ser de otra manera, estamos encantados de participar... En este, en este torneo de One en Marbella y lo estamos encantados porque tenemos un compromiso especial con el, el ejercicio de la vida saludable y con los valores que comporta el, de, el deporte. Y hablo de valores como la cultura del esfuerzo, la constancia, el respeto por el adversario, el trabajo en equipo, son valores que están muy eh, arraigados en la cultura de CaixaBank. Y la segunda razón por la que estamos encantados de participar aquí es porque tenemos un compromiso especial con la ciudad de Marbella. Como bien sabéis, ...pues eh, somos la primera entidad aquí en, en, en la ciudad... ...somos la primera también eh, proveedor financiero del Ayuntamiento de Marbella... ...y tenemos una responsabilidad especial con Marbella... ¿eh? ...y además estamos encantados porque Marbella... Es eh, una de esas ciudades que ya se ha convertido en una marca global ¿eh? y creo que eso le da muchísima riqueza a Andalucía, le da muchísima riqueza al país. Ojalá tuviésemos muchísimas marbellas. Y todo lo que otorgue contenido a la ciudad, ahí estará CaixaBank apoyando. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. gracias. Solicito la presencia, por favor, de Pedro Serrano, director general del Hospital Ochoa. Buenos días. Bueno, pues eh, felicitar, felicitar a la organización, a Nacho, a Vanessa por este bonito proyecto que para mí en los tiempos que corren pues eh, denota una, una valentía muy importante. Muy importante porque eso nos, nos ayuda a seguir apoyando al deporte y tal. No dudamos en ayudaros lo que podamos en respecto en, en todos los aspectos como sponsor y también eh, por qué no decirlo en el tema de la organización respecto al, a la asistencia que se pueda precisar como proveedor médico mm -hmm. servicio de, médico servicio oficial. médico oficial de, de todos los eventos que realice por lo tanto nos sentimos contentos y orgullosos de estar aquí y bueno, nuestra amistad hace muchos años, pues, se ve plasmada en una continuidad que, que nos da alegría y mucha satisfacción. Que sea, y, que sea todo un éxito y que todo vaya por el mejor camino. Muchísimas vale. gracias, gracias Pedro. Pedro. Pedro. Y es un lujo para nosotros, que seguro que no va a haber ninguna lesión, pero cualquier tipo de lesión, el, el Hospital 8A. Estará atento para dar el mejor servicio. Me quedo más tranquilo, Pedro, si está tu Llamo, por favor, solicito la presencia de Angelina Almenara, gerente Hyundai Automóviles Nieto. Hola, buenos días a todos. Y, bueno, yo también encantada de estar aquí. Yo represento una empresa malagueña de, de automoción, Automóviles Nieto. Eh, estamos muy vinculados en Málaga, en Marbella llevamos dos años con Hyundai, nos hicimos cargo de Hyundai y bueno, también encantados de participar en estas jornadas deportivas que, que ya se saben que son importantes. Eh, bueno, nosotros como empresa y la marca Hyundai como marca apoya muchísimo el deporte. Esto en definitiva son dos máquinas en movimiento, ¿no? Los coches y, y las personas. Es decir, que deciros que a vosotros a la organización que, que contéis con nosotros para aquello que, que podamos ayudaros. Y, y bueno, encantada de estar aquí con todos vosotros y saludaros, ¿vale? Muy Muchísimas bien, gracias. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, sí. coche. Coche oficial de One 2023, y Hyundai Automóviles ah, Nieto. ¿tenemos coche, y todo? ¿Tenemos coche y todo? Coche, tenemos coche. Hyundai. Solicito, por favor, la presencia de Gabriel Moncada, propietario de Delicias Hombre. Gourmet Group. Como os he comentado, la joya de la corona de One es eh, los Stan Gourmet en campo, que seguirán eh, manteniendo... No vale, standard, no, vale, no vale hacer un colapso en los hoyos, ¿eh? <risa> nada, prometemos dar servicio súper rápido. <risa> Todos los que habéis participado en este super evento, pues ya nos conocéis. Intentamos eh, hacer una pequeña representación de que, de lo que somos y creo que está muy alineado con la marca Marbella. Eh, Fantástico. Eh, querer dar un buen servicio, una buena atención, un buen producto. Así que, nada, nos vemos en el campo. Un orgullo, un orgullo. Muchísimas gracias, Javi. Muchas gracias. Un orgullo. Y cerrando la presencia de los main sponsors, llamamos a Rafael Cárdenas, director comercial de Construcciones EASIS. ¡Vamos! ¡Vamos! Buenos días, pues soy Rafael Cárdenas, director comercial de Construcciones EASIS. En primer lugar, muchas gracias a todos por asistir. Eh, bueno, para nosotros es un verdadero honor participar en este evento deportivo. Creemos que es el evento deportivo más importante de Marbella, pero yo diría que, que incluso de, de, de la costa. De España. En España, también. <risa> y, y, y, y, y también, a Brocy, ¿no? en Marbella. Vamos, vamos en Mar a paso a paso. vamos a paso. a eh, Nada, pues yo quería decir solo que, que bueno, uno de, de los valores ¿no? que diferencian a Construcciones y así con respecto a los demás es que ponemos mucha pasión ¿no? en las obras que realizamos, en las reformas que, que hacemos. Ole. Y esa pasión es la que vamos a ponernos, junto con el Ayuntamiento, junto con Showtime, con los patrocinadores… Perfecto. Para que, bueno, para que One sea un auténtico exitazo. Ole. ¿vale? Muchísimas gracias. gracias, Rafa. Pues sin más, vamos a despedir esta presentación. Ahora algunos ponentes irán a, al programa en directo de Onda Cero Radio, eh, otros al programa de Cadena CER, y también sacaremos fotos en el fotocol con el trofeo. al Cedes, por favor, main sponsor y distinta gente esperando eh, un pequeño picoteo que nos va a ofrecer eh, Hard Rock Hotel. Desde Showtime, quiero agradecer vuestra presencia, vuestro apoyo. Vamos a seguir manteniendo unos estándares de calidad para que vuestro retorno sea, desde luego, tangible y claro. Y agradecer al Ayuntamiento de Marbella que gracias, sigamos vosotros. apostando por esta marca, no solo para mantenerla, sino para que siga creciendo. creciendo. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en las pruebas de WAN 2023. Muchas gracias.